Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, y hoy vamos a estar aquí haciendo algo muy muy importante que a ustedes los puede beneficiar un montón ¿Y por qué se preguntarán? Bueno, habrán visto el título ya, lo que pasa es que yo todavía no subí el video porque lo estoy grabando básicamente O sea, Nando, no seas de volu eh, Bueno, la cuestión es la siguiente Primero quiero agradecer a la gente de World Gaming que nos ha regalado este hermoso camuflaje Para el querido Lowe de San Valentín, de San Valentín, que hice para mí. Valentín, acá dice, en el, en el Cañón, así que la verdad Que está muy lindo, es un Camo bastante raro Con corazoncitos y ahí de todo Y tiene como patitos, ¿no? Parece el patito, la MX-40 Bueno, la verdad que está, está muy lindo, está muy Muy bien logrado y Bueno, como saben, el logo está en Full HD, así que está muy, muy Precioso, muy bonito Dicho esto, vamos a la segunda parte y la que más les estará seguramente interesando a ustedes, que son unos interesados, que quieren mi, mi sangre, mi jugo, que quieren mi mis tanques, quieren sacarme los tanques de mi garaje así que bueno amigos eh, nada, es un chiste, es un chiste porque puedan así eh Nando, está diciendo que somos unos interesados ojalá te mueras Nando nada, es un chiste chicos, no pasa nada es toda una jodita, como siempre saben que tengo muy buen humor y me cago de la risa de todo básicamente así que nada, no pasa nada y otra cuestión que también quería decirles es esto, que estamos aquí para regalar el Bourrasque este tanque de Tier 8 Premium premium de la cuenta premium ah, de, de, es un tanque premium de tier 8 ya deben estar al tanto digamos de, de las características del tanque porque ya hicimos varios videos de este vehículo aquí en el canal y saben que bueno estuvo el tema este de la maratón que espero que la hayan podido completar y si no la pudieron completar aquí pueden llegar a ganar el tanque así que bueno amigos por qué se lo van a perder si pueden ganárselo bros bueno Punto concreto, vamos a ir a las especificaciones para que ustedes se puedan ganar este vehículo y se preguntarán, Nando, ¿cómo hago para ganarme este tanque? Bueno, es muy, muy sencillo. Ustedes saben que me gusta hacer cosas para que todo el mundo pueda participar. Entonces, vamos a hacerlo más que muy fácil, mucho más que muy fácil. Y va a ser simplemente dejando en los comentarios tu Nick de uh, Watt. Por supuesto de que tenéis que estar suscripto al canal Si yo llego a verificar que alguien está viendo este video Y no está suscripto y no dejo like Se termina, no lo, o sea El tanque directamente le pido a Warhammer que se lo quede Y que lo juegue eh, eh, el tío Basili en, en batallas aleatorias él Así que mejor que dejen su like que, eh, que estén suscriptos al canal Y que dejen su nick abajo Con eso ya estamos listos Y más que dispuestos a entregar este vehículo premium de Tier 8 francés que está hermoso como pueden verlo, está muy muy lindo Y eh, bueno, qué más que pueda hacer suyo, saben que es un autocargador que tiene una movilidad hermosísima De unos 25 eh, de potencia específica, es muy muy livianito, y tampoco es que tiene la repotencia de motor Pero como no pesa nada, pesa 12,38 toneladas que no es nada de nada chicos, así que cañoncito, autocargador con dos proyectiles que dispara cada 2 segundos y en 21 dos segundos me comí la S y en dos eh, y en 21 segundos estás recargando esos dos tiros, así que no está nada mal la velocidad de apuntamiento falla un poquito porque es un poquito larga, pero bueno, la dispersión tampoco es wow el daño promedio por minuto tampoco es wow bueno, está bien, entonces ya los, los estoy deprimiendo, nada nah, o sea, el tanque está bastante, bastante bien eh, es un poquito difícil de usarlo En el sentido de que no te podés juzgar Juzgar ¿Cómo estoy hoy, man? Por favor eh, No te la podés jugar un poquito más de la cuenta Porque sos boleta fíjate que eh, los puntos de vida son 1250 50. Eh, Estamos un poquito Por debajo de la media, unos 50 puntos Más o menos, pero Está, está ahí nomás eh, Blindaje de chasis 40, 20, 20 15 de torreta, con lo cual Si te ve una Arti y te hace Pum Pum, también va a ser tu teclado porque te la comerás y te va a doler mucho, mucho. ¿Qué más? Camuflaje dentro de la media, 469 y la detección es de 398. Yo porque lo tengo equipado así, porque pff, lo que pasa es que si no este cañón eh, está complicado el asunto. Está complicado porque mucha dispersión, cierre bastante, bastante elevado, entonces se complica. Pero mira si le pones, por ejemplo, un poquito de café fuerte... Vamos a gastar unos creditillos. Se baja a unos 2.8. A unos 0.38 de dispersión. No está nada mal. Y un DPM de casi 2.000, 1.946. No está nada mal, chicos. O sea, se puede, se puede jugar. La verdad que está, está bien el tanque. No está, no está nada mal. Y ya los que son pros y saben jugarlo han sacado ya una o dos marcas. Yo todavía... Ni siquiera lo he jugado mucho, lo he jugado un par de partidas Vi que está bueno y bueno, eso fue todo Pero bueno amigos, no lo, no lo Quiero hacer más largo, era simplemente eso Que quería comentarles, que vamos a estar regalando El tanque, ustedes se preguntarán cuándo Y me encanta porque yo no planifico nada Denme un segundo que me fijo eh, ¿Cuándo podríamos estar Sorteándolo, vamos a ver el calendario El calendario de marzo Es domingo primero, el lunes 2 El martes 3 yo creo que el martes 3 sería un buen número. El martes 3 de marzo vamos a estar sorteándolo. Entonces, recuerden, martes 3 de marzo vamos a estar sorteando este Burrask eh, para que todos ustedes puedan tener la posibilidad de jugar. Recuerdo rapidito, cómo hago para participar: déjame tu nick en los comentarios, ponele like a este video si no, no vale y tenés que estar. Suscripto a mi canal de YouTube Bien, con eso ya basta Y sobra chicos Muchísimas gracias por hacer de este canal Un hermoso lugar donde poder compartir Muchos momentos lindos con ustedes Los quiero mucho y nos vemos En la próxima Chau chau